Saludos desde la ciudad de Shanghai. Ya estoy de regreso. llegan con un poco de frío. Bueno, no sé tanto frío, más o menos. Eh, estuve en Nanjing. Les comento, cerca de 4 o 5 semanas. Entonces, ciudad bonita. Cerca de 10 millones de habitantes. Y bueno, vamos a ver un poco de la ciudad. Bien, pues ya estoy aquí en la ciudad de Shanghai. Regresé a Antier. Antier. Y bueno, pues la experiencia en chin solamente fueron 4 o 5 semanas. Estuve ahí trabajando, dando clases eh, que me mandaron por parte de la universidad ahí a cubrir unas materias. Así que, eh, buena experiencia, les digo, solamente 4 o 5 semanas. De hecho, de donde yo estaba viviendo a el trabajo, eran solamente dos estaciones de metro. Entonces, pues siempre me iba en bicicleta para tratar de, pues conocer la ciudad lo más, lo más que podía en este periodo tan corto y bueno, me tocó pasar allá Navidad de Año Nuevo entonces pues había bastante movimiento y comunidades grandes y sobre todo me comentaron los maestros de allá que antes de todo el ruido de la pandemia del 2020 pues la comunidad extranjera era un poco más grande y ahorita muchas personas se han regresado a sus ciudades de, de origen, extranjeros y ha estado mucho más difícil el regreso por, el, por, el, por los problemas de la cuarentena y el permiso de trabajo, eh, visa, va, eh, vacunas, etcétera. Bueno, ha estado un poquito más difícil el regreso, pero bueno. De todas maneras hay muchas cosas que hacer, no como aquí en Shanghai. Aquí en Shanghai pues son 25 millones de personas, ahí en Nanchin son más o menos 10 millones de personas eh, no es comparable, pero aún así había muchas eh, calles en las que sí como que se veía así como que muy desarrollado. Es rica turísticamente hablando, también sobre todo culturalmente e históricamente, porque muchos recordarán, creo que fue en el año de 1937, por ahí más o menos, cuando estábamos en las, en las guerras mundiales, eh, tuvieron la invasión de los japoneses entonces por ahí. Chequenlo, y este, está lo que le llaman la masacre de Nanchín. Y hay muchas zonas históricas alrededor de la ciudad, hay, use, hay museos, y sobre todo, como que quieren más o menos dar a, a, bueno, a conocer a través de los museos y lugares y zonas históricas por lo que pasaron hace, hace pues ya algunos años ¿no? con, con la invasión de, de Japón, etcétera. Pero bueno. Pues muy rica, digo, culturalmente, históricamente, turísticamente también, aunque muchas de las personas que llegan aquí a Shanghai, pues antes de ir a una ciudad como Nanchin, que solamente son como cerca de hora y media en tren bala, pero antes de ir a una ciudad así, tal vez muchos por, por la zona se irían a Sucho, por ejemplo, que Sucho también es considerado una ciudad también muy importante, muy bonita, turística, es como la como la Venecia de aquí del sureste, bueno, no, no del sureste asiático, pero la Venecia de China, muchos la comparan porque tiene muchos canales, etc. Pero bueno, ese es mucho, les platico acerca de Nanjing, Nanjing bonita, eh, desarrollada, de hecho hace muchos años, antes de, antes de que se constituyera, digamos, eh, el Partido Comunista de toda la historia de Beijing, eh, Nanjing era la capital de China, entonces pues precisamente por eso hay, hay como que mucha, mucha fuerza y riqueza histórica también en la ciudad. Pero bueno, bonita ciudad. Eh, hay muchas universidades al, alrededor también. Aquí afuera de la Universidad de Medicina de Nanjing y también afuera del Instituto de Turismo de Nanjing. Edificios de estudiantes. Vean ahí los policías. De hecho, eso es algo que estuve viendo hace rato. Hay como policías eh, en, en esta zona de acá, lo que están haciendo es que están quitando todos los adornos de navidad, bueno, lo vi que los, los vi que estaban quitando, Ven, allá hay un arbolito, a ver si no vienen a quitárselo, así que tienen la oportunidad de ir por ahí alguna vez, este, díganmelo, cuéntenoslo, y bueno, nos vamos a la próxima, que estén bien, saludos,